Ahora podemos eh, eh, ofrecerle a los países de ASEAN una cierta expertise que tiene Chile como socio de desarrollo en temas que para ASEAN son atractivos. A ASEAN le interesa mucho nuestra experiencia, por ejemplo, en, en, en, en cómo hemos sido capaces de, de generar una institucionalidad de gobernanza, de probidad. A, a, a los países de ASEAN le interesa nuestra, nuestras instituciones respecto como por ejemplo la, la Contraloría General de la República, eh, le interesa todo lo que hemos hecho con respecto a generar un, un, un, una institucionalidad para promover nuestras exportaciones. Entonces nosotros eh, tenemos una, una, una posibilidad de, de, de, de ayudar, no, no ayudar, no lo quiero decir, una perspectiva una, una paternalista, pero de, podemos intercambiar elementos que son eh, de interés para los, para los dos países, porque... Para poder integrarse más a esta región, tenemos que ir más allá del, del, del solamente del comercio. Si queremos, por ejemplo, eh, abrir ejemplo, el, el, el mercado del vino, también es, es, es interesante no solo vender el vino, sino que referirse a, al mundo del vino, referirse al, al territorio, referirse a, una al, al, a la geografía, referirse a las tradiciones o referirse a los estudios que se pueden realizar en enología en Chile. O sea, en el fondo, eso, eso requiere, digamos, una perspectiva más de, de largo plazo y, y, e integral. Y esa es la posibilidad que estamos nosotros acercándonos con, a, a través de, de, de esta calidad de sociodesarrollo. Por, lo, por último, también a Singapur, a, a, a los países de Asia, le interesa mucho la experiencia que tiene Chile con respecto a la reducción de riesgos naturales, cómo hemos sido resilientes Chile. Es eh, una institucionalidad que, que, que se admira desde fuera, eh, cómo funcionan los NEMI, ¿Cómo, cómo hemos sido capaces de reconstruir el país en 10 años, eh, aquí hay terremotos, aquí hay inundaciones, aquí hay, entonces podemos, podemos aportar una manera de hacer las cosas y a la vez eh, ellos también pueden aportar una, un, un, un, un, una manera, creo que hay, una, hay espacios de colaboración que se abren a través de, de esta categoría en la cual acabamos de acceder.